Bueno, este, algún filósofo ¿no? algún filósofo alemán decía que la historia en, en el mundo de la humanidad inicialmente se nos presenta como una suerte de tragedia, y en un segundo momento, en una segunda oportunidad, se nos presenta como comedia. Entonces, eso es importante, eso es fundamental para que más o menos ustedes este, puedan entender lo que, lo que está pasando en nuestro país, ¿no? fíjense de lo que yo me acuerde de la historia política del Perú, vivimos similar confrontación entre el año 45, 1945 y 1948, no, eh, era el gobierno de, de Belabún, del Frente Democrático, que era apoyado por el Partido Aprista, por el Partido Comunista, o sea se, se armó una se articuló una alianza para llegar al poder al presidente José Luis Bustamante Rivero. Y la oposición, la oligarquía y todos los terratenientes y todos los grupos de poder apostaron por otro candidato, el Mariscal Uleta, ¿no? Que era triunfador en la guerra con el Ecuador. Bueno, ganó el, el candidato al Frente Democrático y los grupos de poder, pues, este, no se quedaron contentos, ¿no? E iniciaron desde el año 45 hasta el año 48 una serie de boicots, ¿no? De, de, de, sobre todo el Congreso, porque tenían controlado el Congreso de la República, como ahora, ¿no? la oposición de esa época, y, digamos, eh, el Perú se pues atravesó por la misma situación, agravada por el alza de precios, la carestía, las colas, acuérdense ustedes, o seguramente sus abuelos, pregúntenle, ¿no? Esa época fue funesta, el Perú entró en una confrontación que costó muchas vidas, no y que terminó con el golpe de Estado de, de Odría el año el 27 de octubre de 1948. O sea, la, la confrontación que hoy día tenemos entre Castillo y... Los grupos de, de derecha, los grupos de, de poder, no es nueva. ¿Ya? Eh, el año 60 63 vivimos una situación similar. Cuando subió al poder este, de Terry, apoyado por el Partido Comunista, por todos los partidos progresistas de izquierda, contra la, la coalición ¿no? aprista-aprodrista. O sea, los bloques de los terratenientes, los latifundistas tomaron el Congreso, digamos, fueron mayoría en el Congreso. Se repite la misma situación, un poder ejecutivo, un presidente que no tiene Congreso, no tiene mayoría en Congreso, se le obstruye sus proyectos, sus planes de gobierno. Bueno, y al final esta historia termina pues con el golpe de octubre, el 3 de octubre de 1968, Juan Velasco Alvarado. Luego de, luego de haberse producido una serie de enfrentamientos, ¿no? entre el, el presidente de esa época, UNDE, que fue un fracaso total, ¿no? que terminó al final con una superconvivencia. ¿no? Él para salvar el gobierno cuando veía que no podía este, manejar el, el, el Perú, optó pues por una suerte de superconvivencia donde pactó con la ultraderecha, la derecha y le entregó el gobierno, el primerato como parece que alguna gente está pensando que es la salida. Estamos hablando 65 68 y hemos tenido confrontación, aparte de ustedes, el año 2001 cuando Toledo subió al poder. Alan APRA pasa a la oposición, hemos tenido un similar problema en el 2006, cuando Alan García toma la presidencia, el año 2011, cuando Humala toma la presidencia, la república tiene una oposición casi este, confrontacional ¿no? de parte de los ¿No? y la, la situación de ahora, como les decía, no es nueva, es una situación que nosotros este, consideramos que está llevando al país al, a una situación de anarquía, de desgobierno, que es evidentemente, pues, este, fomentado por estos grupos de poder. Ahora bien, pero ¿qué cosa es lo que se está jugando? Ustedes han visto, ¿no es cierto?, que el presidente, el presidente Castillo, ha ensayado ya dos alternativas. Él, él, él tiene cinco alternativas, este, a lo largo de estos seis meses, ¿no es cierto? La primera alternativa fue el abortado gabinete de IDO, es un gabinete donde tenía preeminencia, Perú Libre, Cerrón, no, pero lo, lo, que, lo, lo, que ha pasado, lo que ha pasado es que ese gabinete no pudo lle, llevar al país a una situación de progreso, desarrollo. ¿Por qué? Porque hubo una, una suerte de enfrentamiento con los grupos de derecha, con toda la prensa mafiosa, que desató una campaña eh, destinada a liquidar a Cerrón, Perú Libre, Bellido y todo aquel que se ponía frente. Castillo optó en un segundo momento por armar un gabinete caviar como Mirda Vázquez. Ese gabinete que ustedes han visto ha fracasado, eh, solamente los que han ganado ahí los buenos sueldos han sido los, los caviares, pero el, el país ha seguido en piloto automático. Ahora estamos en una situación bastante difícil, donde el que se ha empoderado, el que se ha empoderado, ha sido, digamos, este Bermejo, y es una suerte de asesor a la sombra, Juntamente con el gabinete que tiene el petit comité que tiene este, el castillo en el Palacio de Gobierno. Son cinco asesores, más o menos, que le marcan la ruta que, que él va a señalar y decir todos los días. Entonces, fíjense, señores, la situación es dramática para el país. Porque este tercer gabinete, este, el gabinete de Bermejo, porque Bermejo lo impuso, Bermejo luego de traicionar este, a Perú Libre y a Cerrón, eh, sin ningún tipo de justificación abrió, este, eh, tomó como pretexto el abrazo que se dio Bellido con la señora Presidenta del Congreso para salir de, de Perú Libre y abrir una aparte porque la intención de, de, de, Bellido, perdón, de Bermejo es clara ustedes deben aquilatar esa, esa opción este, Bermejo es una persona digamos que juega su partido propio a pesar de que no tiene organización política este, a pesar de que él viene de un colectivo anarco Anarcocomunista, ¿no?, que estaba ligado, según este, documentos que, y, y videos, a los grupos del de Brian. Entonces, este, Bermejo no es un hombre orgánico, ¿no es cierto?, y ahora ha tomado, digamos, este, una posición, ¿no?, y se ha convertido en el principal asesor de Castillo, y eso está reconocido, hay evidencia de eso, porque Castillo es, el, es la correa de transmisión de los acuerdos que se toman con Castillo, y él va en busca de los ministros, y está armando ahora este, el, el nuevo gabinete conjuntamente con los asesores y Castillo. Entonces, este, ¿qué, ¿qué escenarios este, se, se presentan al, en estos momentos al, al Perú? ¿Qué salidas hay? Solamente hay tres salidas, ustedes lo pueden comprobar fácilmente, ¿no es cierto? Tienen la posibilidad, miren, fíjense lo que, lo que le queda, ya jugó con la, la opción de Perú Libre convenido. ya jugó la opción Caviar con el, el, el grupo de... Mirta Vázquez y todos los caviares. Le queda en estos momentos la opción que les han construido sus asesores y, y Bermejo de eh, elaborar un gabinete multipartidario. ¿no? Un gabinete multipartidario porque no es una novedad, es un gabinete, de, como llaman, de ancha base. Esa ¿no? es, un, es la, la clásica estrategia oligárquica en nuestro país, donde lo que se hace es hacer un coheteo, ¿no es cierto? Se reparten ministerios a todos los partidos políticos que quieran participar del festín. Por ejemplo, se le dará dos ministerios de Acción Popular, dos ministerios a APP, un ministerio a Podemos, un ministerio al Partido Morado, ¿no? Eh, un ministerio, digamos, a, o dos ministerios a, a los porquistas. La que no va a entrar a este, a este juego, digamos, es Keiko Fujimori, porque Keiko Fujimori está jugando otro partido. Keiko Fujimori está jugando 22 años de cárcel, no, y situación que se ha agravado, en estos momentos, por una sencilla razón. Fíjense, luego de cinco años de investigación, acaba de regresar al Perú de manera extraña, tenía orden de captura, este, uno de los principales testigos de cargo contra ella, Giancarlo Bertini, ¿no es cierto?, que es el que trabajó con el señor Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama, la repartición y el lavado más de más o menos de 25 millones de dólares, por la cual la señora Fujimori está procesada. Entonces, este, esta ficha, esta ficha se, está fuera de control, se le ha escapado del control a los abogados de Keiko. Pues es imposible tampoco controlarlo. ¿no? Fíjense, los abogados hacen sus, sus cálculos, ¿no es cierto? Sus cálculos son muy simples. Ya la señora tiene una acusación, Keiko tiene una, una acusación de, de 22 años de prisión. Mi pronóstico es, con este testigo, que le van a poner los 22 años de, de prisión. O sea, ahora sí, Keiko Fujimori... Está tomando las cosas en serio porque ella pensaba que podía demorar su juicio, ¿no? Un poco más esperando, digamos, la vacancia o la renuncia de, de Castillo, ¿no? Para evitar, digamos, que una condena contra ella. Porque la única forma de salvarse de la condena, ¿no? la, la única forma de salvarse de la condena es que ella sea elegida presidenta y, por lo tanto, se suspende cualquier proceso, cualquier acusación, cualquier denuncia contra ella. Esa sería la única tabla de salvación de la señora este, Keiko Fujimori. Pero, su situación ha cambiado. ¿no? Estimosamente, ella no ha podido controlar esa, esa ficha. ¿no? Esa ficha, que, porque este señor estaba refugiado, fuera, se había fugado este, al exterior. Estaba refugiado en Estados Unidos. Y ella pensaba ¿no? que mientras no declarase esta persona... Entonces no había, eso se llama en derecho, se llama testigo de corroboración de, la, de, la, de, lo, de los cargos que, que le ha hecho la Fiscalía a través de Jorge Yoshiyama. Entonces, ahora como Jorge, Jorge Yoshiyama tiene otro testigo, ¿no es cierto?, que corrobora que la señora Fujimori con, con Jaime Yoshiyama y todo el grupo de Fuerza Popular han lavado activos, no estoy hablando del caso Odebrecht, estoy hablando del caso de activos, de la plata que le dio el Banco de Crédito y, todo, y todos los grupos económicos en el Perú, en la campaña de 2011. Entonces, como hay un testigo de corroboración, la condena es firme. Y más aún, cuando este testigo que ha venido... Ah, acá dice Luis Fabio, ahora matarán al testigo. Esa es la única posibilidad, ¿no?, de salvarse. No, Ese es la única... Un... Ese... pero eso es mafia, pues. Eso es lo que hace la mafia en Estados Unidos, ¿no? Cuando un mafioso ve que hay un testigo que ha delatado y que el testigo va a ir a la corte a declarar, a ratificarse de... en su declaración contra el jefe de la mafia la mafia ya no lo puede comprarlo, lo único que le queda, digamos, es sencillamente eliminarlo, matarlo, ¿no? Entonces, este, el testigo está, está a buen recaudo, me dicen, el testigo está bajo seguridad, porque es evidente que pueden atentar contra su vida, ¿no? Porque lo que se requiere fundamentalmente es que este testigo corrobore la, la, la declaración de, del del, del señor Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama, entonces la señora estaría condenada a 22 años de, de pena privativa y se iría en la, en la cárcel, fuerza popular desaparecería como fuerza política, y por lo tanto, uno de los problemas que, que tiene, digamos, Castillo, este, podría ser resuelto por la vía judicial, ¿no? Porque el principal, ¿no es cierto?, este, el principal grupo, ¿no?, que mueve, digamos, este la, todo este problema de la renuncia, la revocatoria, la acusación contra Castillo, Viene de fuerza popular. ¿Ya? Entonces, el, el, el, el, el, la situación de Keiko Fujimori ha, ha, ha cambiado a raíz, a raíz del de retorno de este testigo, que evidentemente, ¿no? aconsejado por sus abogados, él va a decir toda la verdad, eso se llama confesión sincera, entonces a cambio de eso le van a dar inmunidad. Porque si no actuaba de esta manera este testigo, él se hubiese quedado en Estados Unidos, Evidentemente, la, la condena de, de Keiko Fujimori hubiese sido demasiado endeble. ¿Por qué? Porque aplicarían el principio de indúmero porreo. Ya, y se podía haber salvado a la, la señora. Pero, ¿cuál es el problema que tenía este, este, este testigo, eh, eh, Giancarlo Yoshiyama? Muy simple, ¿no? Si él se seguía quedando, digamos, en Estados Unidos, él, de todas maneras, iba a ser condenado, en, en cualquier momento que lo capturen, por obstrucción a la justicia. Entonces, los, los abogados de Giancarlo, bueno, y, y sus familiares, evidentemente, su esposa, el mejor consejo que le han dado, preséntate a la justicia, ponte a derecho, se llama ponerse a derecho, declara, di todo lo que sabes de este caso del lavado de activos, y tú te salvas, y ya el problema de la señora Fujimori, pues es un problema aparte. Entonces, para mí, desde el punto de vista técnico, legal, el problema de la señora Keiko Fujimori está agravado en esta situación, en, en, en esta situación por la presencia de este testigo, y lo único que queda, y lo van a ver ustedes los próximos meses, es que se llame al juicio oral, y luego de eso, digamos, este, ustedes van a ver, ahí, poquito va a ser un show, ¿no? ese juicio oral va a ser un show, y la señora Keiko Fujimori va a salir esposada, ahora sí, con una condena, con una sentencia, para bien o para mal, yo no le he dicho nada a la señora, solamente estoy haciendo relato de una crónica judicial, ya, entonces, aclarado el punto de la señora Keiko Fujimori, Evidentemente, el escenario que tiene Castillo, bueno, este, desde esa perspectiva ha mejorado, ¿no? porque esa, esa estrategia ¿no? del gabinete de ancha base, del gabinete de, de, por la gobernabilidad, le llama Bermejo, ¿no? porque ahora este, Bermejo se ha convertido en un cretino parlamentario, ¿no? como, señala, como, se, como señalaba su, su apologeta ¿no? Lenin, ¿no es cierto? Eso se llama cretinismo parlamentario. ¿no? Habla de la unidad nacional, habla de, de que desde el... El, las fuerzas sí. vivas del país se deben unir, ¿no es cierto?, para que este país se gobierne. Entonces, ¿es, es viable ese, ese, ese gabinete de ancha base? Que tendría que ser, evidentemente, como lo ha sido, ¿no? Y esa es la línea, ¿no es cierto?, es la línea de, de Bermejo, porque es el que está en estos momentos cortando el jamón en, en paliosos de gobierno. Escuchen bien, señores, lo que decida, lo que decida Castillo en esta, en esta semana con el nuevo gabinete es, es una decisión que la va a tomar sobre la base del consejo que le, de su asesor, Político, ¿no? Una suerte de Rasputín, ¿no es cierto? Este. Guillermo Bermejo. ¿No? Y Guillermo Bermejo le ha vendido la idea, ¿no? De que él puede en el Congreso, o sea, él, le ha vendido humo a Castillo. Castillo se va da a dar cuenta y lo va a espectorar en el curso de. no creo que más de 10, 15 días lo va a espectorar. Le ha vendido, la, le ha vendido digamos, el, le ha vendido el, el cuento de que Bermejo puede nuclear a un grupo de parlamentarios, unos 10 parlamentarios, eh, sin la cual no se podría declarar la vacancia de, de Castillo, ¿no? Y eso es to totalmente falso, pues es una mentira. no que, que lo, lo, Los analistas políticos saben que cada congresista, cada uno de los 730 congresistas, 130 congresistas puede su partido propio. Y el, el mejor solamente es un voto. El señor Valer es un aprista, ¿no es cierto? Es un, un tránfuga eh, que tiene intereses propios. ¿ya? Engañó a Castillo, no le dijo todos sus antecedentes previos que ha tenido en su vida porque políticamente no debió, digamos, el, este, Castillo designarlo como premier, porque lo metió en otro problema. Ustedes están viendo, ¿no? Este Castillo, como no sabe, no conoce, eh, tiene una, un, un desconocimiento de lo que es estrategia política, él se deja llevar por lo que le dicen los asesores. O sea, en estos momentos nuestro país está siendo gobernado, no por Castillo, señores, por cinco personas, más Bermejo, que son los que le preparan al a señor Castillo lo que tiene que decir las entrevistas que tiene que dar este, al medio periodístico, que también fueron un desastre. Entonces, ese gabinete de ancha base no va a prosperar por una sencilla razón. Miren, ninguno de los este, jefes o dueños de los partidos políticos de derecha va a querer este, hacerse cargo de un cadáver. Cargar con un muerto, en otras palabras. No porque Castillo es un muerto político. ¿no? ¿Por qué? Él no tiene organización política, segundo, él no tiene cuadros políticos, tercero, él no tiene cuadros técnicos, cuatro, él no tiene este, la, la capacidad de comunicación, o sea, la, la comunicación es fundamental por un problema de personalidad, su estructura de personalidad, le impide a él, digamos, este, ponerse en contacto con un auditorio y transmitir ideas, fuerza, ¿no es cierto?, que le permitan al, al peruano, al ciudadano, saber a dónde nos dirigimos. Y cinco, este, el, el, el, el señor Castillo no tiene un programa político, no tiene un ideario, no tiene una ideología manifiesta. Entonces, estamos en la nada política. ¿Y qué cosa es la nada política? La nada política después pues, es este, el caldo de cultivo para cualquier aventurero, cualquier oportunista, digamos, como Bermejo, le sople al oído, a, como decía Rasputin en Rusia, ¿no es cierto?, alguna idea, y el que no sabe de política lo toma y trata de aplicarlo con los errores consecuentes. ¿Ya? Entonces, ¿es, ¿es probable el ganito de encha Base? No. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Porque además nadie quiere ser ministro en estos momentos, ¿no? Un ministro que va a durar horas, días, ¿no? Donde eh, eh, dure el humor que tiene este Castillo, ¿no? Miren, este, Castillo puede haber pensado, digamos, en Hernando de Soto, puede haber pensado digamos, en, en, en el señor R. López Aliaga. Puede haber pensado en Vizcarra, en Salaverri, pero eso es más de lo mismo. O sea, si hace, si, si hace esa designación, Castillo únicamente lo que está señalando es que dice, eh, entrega el gobierno a un personaje que proviene de las canteras, digamos, este, del grupo de poder, ¿no? que han gobernado desde, desde el año de 1990 hasta la fecha. O sea, él estaría haciendo renuncia expresa, ¿no es cierto?, a cualquier cambio, cualquier transformación, y sería más claro esto y lo único que, que estaría buscando era su sobrevivencia. O sea, ese gabinete de ancha base, yo lo dudo, ¿no es cierto? Y la, la, la, la otra alternativa que tiene, que tiene este... el otro escenario que puede manejar Castillo, ¿no? Es regresar, digamos, este, a reconciliar, pues, eh, reconciliarse con Cerrón con y Tarulibra, ¿no? Y tratar, tratar, ¿no es cierto? ¿De qué? De armar una estrategia para colocar, ¿no es cierto?, a cuadros de Perú Libre y gente capacitada para que pueda asumir la función de gobierno. Miren, si yo fuera a Castillo, yo el 28 de julio, como les expliqué alguna vez, la mejor estrategia, ¿no es cierto?, que, que, que debió realizar Castillo, era nombrar o designar primer ministro a Vladimir Sarrón, no a Valdemar, porque Valdemar no tiene nada que hacer en este entierro. es Vladimir Sarrón. Por eso es que el, es el dueño del circo. Y darle a, a Vladimir Sarrón seis meses o un año, ¿no es cierto?, delegarle el poder para poder este, saber, ¿no es cierto?, cuáles son los resultados de una posible gestión de Perú Libre ya en el gobierno, sin interferencias. Entonces, han pasado los, los seis meses y esto no ha sucedido. Podría tomar esa decisión ahora este, a los seis meses de, de su gobierno, el, el problema es que ya está desgastado. Si ustedes ven la, las encuestas de aprobación, en promedio, eh, cinco encuestas que, que, que, este, que, que he estudiado, ¿no es cierto? Más o menos el promedio, ¿no es cierto?, de la desaprobación de Castillo está en 65%. Su aprobación está en 25%. Cuando empezó el gobierno, su aprobación, la aprobación de Castillo está porteando el 60%. O sea, ha tenido una caída brutal, ¿no? Ha perdido 35 puntos en, en, en, en seis meses. Entonces, esa es una posibilidad. ¿no? Eh, eh, armar un gabinete donde evidente, evidentemente este, estará este, Vladimir Cerrón con alguna gente del Movadef, porque la gente del Movadef va a seguir hasta el final con, con Castillo, porque Castillo es hombre de ellos, ¿no? es el único sostén y su partido es magisterial, ¿no es cierto? O sea, sería la, la, la alianza, ¿no es cierto? De Cerrón con el Movadef más lo, lo que queda ¿no? de Juntos para el Perú, que solamente es el, el ministro actual del, del de comercio exterior, este Rolando Sánchez, que es un militante, es un dirigente, creo que es secretario general del Partido Comunista Pro-Soviético, ¿no es cierto? O sea, de pro que. Entonces, esa sería la única alianza viable en estos momentos. Y más los amigos, ¿no es cierto?, los paisanos de de, de. de. Castillo. ¿Cuál es la ventaja de, de esta. De, ¿Cuál es la ventaja de esta.. De esta de esta decisión, es que es una decisión política, acá no hay este, cuestiones emotivas, no hay, no hay cuestiones de sentimentalismo. No, este, ellos en un primer momento se, se amistaron, se pelearon, se reconciliaron, pero acá estamos hablando políticamente. Para, para mí el, el, el, el primero que cometió el error fue Castillo cuando dijo que, incitado por la prensa, porque eso no es gratuito, ¿no? La, la prensa pregunta de acuerdo a un libreto que le dan los dueños de los medios, los grupos de poder, ¿no?, para destruir la imagen de algún político, de alguna personalidad en nuestro país. Y lo confrontan, ¿no es cierto?, a Castillo contra Cerrón. Provocan esa ruptura, ¿no?, y ustedes acuérdense, cuando Castillo decía que él no nombraría ni como portero de, de, este, a, a Cerrón. Ese fue el gran error de Castillo. ¿Ya? Porque él debió decir ahí, el, el señor Serrón, Jaime Serrón, tiene... Derecho como cualquier peruano a desempeñar un cargo público. ¿Ya? El hecho de que tenga problemas problemas judiciales, que tenga sentencias, eso no lo inhabilita a él. Y la prueba es que ustedes han visto ¿no? que el señor Orreste ha tenido una condena este, una acusación por asesinato, ¿no es cierto? Y ha postulado a la señora Keiko Fujimori y ha tenido dos acusaciones por lavado de activos y corrupción y ha postulado a la presidencia. Entonces, ese fue el error. Ahora lo puede hacer. Yo creo que no tiene ningún instrumento. No, no a Valdemar Cerroja, ¿eh? sino el que tiene que asumir la responsabilidad es Vladimir cerrón Y darle un tiempo prudencial de seis meses para que demuestre, ¿no es cierto?, si ellos pueden gobernar, digamos, este país. Cumplido los seis meses, este, Castillo, ¿no? eh, con todo derecho, le tiene que pedir resultados. Resultados no de la delegación de poder que, que se ha hecho. Esa es, un, es una, una modalidad racional de gobierno, donde el, la cúspide del poder, el presidente delega poder para que una personalidad, el, el, el primer ministro asuma funciones de gobierno, porque, porque acá hay que distinguir ¿no? entre lo que es jefe de Estado y lo que es jefe de gobierno, como lo que sucede en, en los regímenes parlamentarios. El jefe de Estado representa a toda la nación, pero el que gobierna es el jefe de gobierno como en España. El señor este, el, el rey Felipe VI es el rey de España, jefe de Estado, pero el, el jefe de gobierno es el, el señor este el, el jefe de gobierno. En este momento no me acuerdo el apellido. Si ustedes me, me hacen acordar en este momento el nombre el apellido del jefe de gobierno español. Entonces, lo que, el, ¿por qué no sucede eso en el Perú? Porque en el Perú tenemos un régimen presidencialista, ¿no? Don, a, copiando el, la modalidad este, norteamericana. A pesar de que eso tiene otra otra otra otro antecedente, ¿no es cierto? Donde el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. Y ese modelo se copió en América Latina. Entonces, señores, el asunto en el Perú, en ese cuarto escenario, sería responsabilidad, ¿no? De Perú Libre y de esa Cerro. La cuarta, obviamente, ¿no es cierto?, este, eh, estaría fuera de, de escenario el, el, señor Bermejo, el señor Bermejo, porque es un traidor. Un traidor, no, le, no, no te garantiza, es un mercenario, ¿no? un tránfuga. Jamás se puede organizar un gobierno, un Estado, una nación, sobre la base del liderazgo de un traidor, de un desleal, de un felón, ¿no es cierto?, como es el caso de Bermejo. ¿Ya? Porque si él, si Bermejo se considera leninista, él, él debió, si no estaba de acuerdo con Cerrón, el grupo de Cerrón en Perú Libre, él debió, como dicen los marxistas, los comunistas, él debió dar la lucha internamente. Como que como los bolcheviques y los mencheviques, ¿no? Que tenían posiciones contrarias, pero que este, compartían el mismo partido comunista en, en, en Rusia, ¿no? O sea, las contradicciones se daban dentro del de mismo partido. Entonces, este, Bermejo no hizo eso. ¿no? Bermejo buscó un pretexto para salir, para colgarse. De utilizó al Partido Perú Libre para ser congresista, porque él, él era un oscuro. Ustedes lo conocen a, a, a Bermejo, era un oscuro. Este, eh, ¿Cuál es la, la palabra? Visitante de Plazuela, ¿no es cierto? Eh, con, su, con un grupo de, de cinco o seis personas que se llamaba Todas las Voces. No tenía presencia política en el Perú, ¿no? Pero se colgó, se colgó de Perú Libre, se colgó de Cerrón. Y logró con una mínima votación en Lima de 6.000, 7.000 votos, digamos, de ser este congresista. Y lo mismo que, es lo mismo que hizo Verónica Mendoza, acuérdense ustedes, como, como ya en tu mano, se colgó de Nadine Heredia, Nadine Heredia la impuso como candidata en el Cusco, entonces logró ser elegida por el Cusco y luego buscó un pretexto para salirse de, de, del grupo, del partido malista, ¿no es cierto?, para armar, digamos, su, su, su grupo, este, primeramente llamado Sembrando, igual que el grupo que, que tiene Bermejo, no son grupos este, de, do, de amigos, ¿no? Se llamaba Sembrando, y luego formar este Nuevo Perú y toda la colectiva. O sea, son tres, cuatro personas. ¿no? Lo mismo hizo este, Cerrón con todas las voces, ¿no? Perdón, este Bermejo. Entonces, acá no es, no, es, no, es un, no es un asunto de reivindicaciones, este es un asunto político. Veamos la política, señores del punto de vista de la racionalidad, aunque la, la política es, es, para mí, ¿no? La política es preponderantemente irracional. Pero yo creo que entre estadistas, entre políticos serios, uno tiene que buscar un mínimo de racionalidad. No se trata de, de engañar a la gente, ¿no? Diciendo que lo voy a hacer por, la, por todo lo peruano, voy a buscar la unidad nacional, eso es mentira. Porque los gobiernos se forman por los partidos políticos, ¿no? ¿Para qué? Para poder ejecutar un programa de gobierno un programa de gobierno que evidentemente representa los intereses de un sector de, una, de la nacionalidad no puede representar los intereses de todo el, de, de todo el, de todo el país eso es mentira pero un libre no representa los intereses de los banqueros, pues, decir que representa los intereses de todo el Perú es mentira no representa los intereses de los mineros los intereses de, de, de, de las empresas chilenas entonces el factor Cerrón, ¿no es cierto?, es importantísimo. Entonces, ahí Castillo estaría, estaría ¿no es cierto?, jugando una, la posibilidad de, de tener, este, por seis meses, va a tener una guerra de baja intensidad, eso, y el, el medio de prensa, la, la prensa mafiosa va a empezar a, una campaña. Pero es un costo que se puede sostener, ¿no es cierto?, mientras Cerrón garantice que va a ser un gobierno y eh, lucha contra la corrupción. Un gobierno patriótico, un gobierno nacionalista. Si a esas garantías mínimas, evidentemente eh, nosotros este, creemos que no habría mayor problema, ¿no? Ahora, cuarta posibilidad. La cuarta posibilidad es que es eh, un acto de locura, ¿no es cierto? El cuarto escenario, eh, en un acto de locura, Castillo, ¿no es cierto? aconsejado por Bermejo y, sus, y los asesores del mal, digamos, ¿no? a, a los cinco que están detrás de esto, ¿no? este, decide entregar el gobierno a, a los grupos de derecha. ¿No? Y decía él, bueno, por decirles a ustedes, no, este, señor a este, Hernando de Soto, o a Porqui, o a cualquier otro político de derecha. Para que ellos este, manejen el país, y de esta manera, ¿no? ¿qué cosa le garantizan a ¿Qué cosas le garantizan a Castillo? Que ya no lo van a atacar, ya no lo van a acosar, ¿no? Van a dejar que este gabinete de derecha, digamos, maneje el país como, como se hizo con Vizcarra, como se hizo con Sagasti, ¿no? Pero ¿a cambio de qué? A cambio de que paguen los 300 millones de soles. Ese es el costo, ¿no es cierto?, de la corrupción que tendría que pagar el gabinete a toda la prensa mafiosa si es que quiere tener cierta paz en estos, en este año que se viene. Ustedes dirán, ¿eso beneficia a los peruanos? ¿Eso a quién beneficia? Evidentemente, a los grupos de poder, ¿no? Porque estarían retomando el poder ellos, retomando el poder, que habían perdido, digamos, el 28 de julio pasado, ¿no? Porque ellos han tenido el poder hasta, hasta el 28 de julio con Salazar. O sea, ellos no han perdido el, el, poder, el, el poder total, han, han perdido este, el, el poder ejecutivo. Si hace eso, Castillo... O, o, o a cualquier este personaje que designe a Acuña por a, a, a Acuña no va a aceptarse al premier, pero puede designar a un, a un testaferro, o porque no puede designar a un testaferro, para que suba al premierato. Hay una serie de nombres, ¿no es cierto?, y se, y se pueden prestar para esto, porque lo que este grupo de derecha le garantiza, al menos es tranquilizar a, a los, a a los pírculos, a la prensa, ¿no es cierto?, ¿a cambio de qué?, a cambio de que, Pague. Y la... Y la, y la, y la... La quinta posibilidad, el quinto escenario, ¿no es cierto? Es el escenario, digamos, que, que celebre, que alguna vez este, se comentó, ¿no es cierto? Se comentó, digamos, este, y, y hay testigos de esto, ¿eh? Esto fue en mayo de, del año pasado. Estamos hablando del quinto escenario. Eh, olvídense ustedes de, de la parte emotiva, de la, de la, de, de, de la de, de, estamos hablando de pura política. Estrategia política, el quinto escenario. Es que... Castillo, en un acto de lucidez, evalúe la posibilidad de designar a, a Ricardo Belmont como premier. Ahora, eso no se lo digo como, no lo estoy diciendo porque que, que Ricardo es mi amigo, no, no, en absoluto. Es una cuestión de sentido común, ¿no? de Eso se llama costo-beneficio, de cálculo, ¿no es cierto?, de daños colaterales que puede tener. Entre Serrón y Belbon, este, eh, ¿quién es más permisible para la, el grupo de poder? Evidentemente, el, el ataque de comunista no se la va a poder endilgar a, a Belmont, porque Belmont no es este comunista. El, el, el, el ataque de que sea, quiere implantar un gobierno totalitario, Ricardo, tampoco. Ahí viene su evidencia, siempre le digo evidencia, ¿no? evidencia diferente, y eh, eh, les explico, ese, eh, tener evidencia es distinto, a decir, tener prueba judicial. Son dos, dos cosas distintas. En la ciencia se busca evidencia, o sea, ¿qué cosa es una evidencia? Es algo fáctico, es, son hechos, son actos, son situaciones que pueden ser comprobables por diferentes vías, ¿sí? que no son las legales, por ejemplo. ¿no? Es, en, en derecho eso se llamaría en, en un sentido la prueba prohibida. ¿no? Yo tengo la evidencia de alguien que ha firmado un asesinato de una persona eh, dentro del domicilio. Entonces los abogados, los dirán, bueno, invalida esa prueba no tiene valor. ¿Por qué? Porque ha violado el derecho a la intimidad. Eso puede ser una evidencia, sí, una evidencia probatoria, sí, pero no es prueba legal. Y sobre eso podemos discutir. Por eso le digo, en este caso, cuando hablamos de política, hablemos de evidencia, fundamentalmente evidencia empírica, no hablemos de, en términos de prueba judicial, que es otra cosa. Entonces, Belman no es comunista. Belman este, es una persona que tiene experiencia de gestión pública. Lo hizo bien, estoy hablando así fríamente, este, yo no he nada con Ricardo de este asunto porque... Tampoco tengo por qué decírselo porque es mi, es mi, es mi análisis, no, no, no es este, una cuestión emotiva, estoy hablando analíticamente. Evidencia, ¿no? Es un buen gestor gestor público, así pues, ahí tiene su trabajo en, en un municipio durante seis años. ¿Tiene alguna condena? Ninguna. En eso, en eso está por encima de, de ese error, ¿no? Y, mire, lo que estoy haciendo es lo que debe hacer cualquier presidente, cualquier asesor político, ¿no? Plantear lo que, lo, que, lo, lo que en el análisis se llama el FODA. Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Es, esos cuatro elementos son el, es, es el coquito, ¿no es cierto? Es el, el, lo, lo más elemental en un análisis. Fortaleza, ¿cuáles son tus fortalezas? Segundo, debilidades, ¿cuáles son tus debilidades? ¿Cómo yo voy a nombrar pues a un, a un violador, a un agresor de, de mujeres, de mamá e hija como, premier, como primer ministro? Debilidades, debilidades. ¿Tienes tres, cuatro, cinco juicios, acusaciones por narcotráfico, por lavado de activos? ¿Cómo voy a nombrarte a ti, primer ministro, si tú tienes ahí, digamos, procesos con acusaciones este, sustanciales? ¿No? Debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades, amenazas. ¿Qué amenazas tienes? ¿Qué, qué amenazas hay sobre ti? ¿Está pendiente sobre tu cabeza una condena de 25 años? Entonces, eso es lo elemental, señores, en el análisis. Entonces, rompen, Belmont, que está en una mejor posición, tiene capacidad. Y por el lado de la honestidad, hasta donde yo sepa, ¿cierto? Ricardo es un tipo honesto. Más allá del, de alguna u otra ataque que tiene, porque todos los hombres públicos este, no somos puros, pues... No somos santos, o sea, no, nosotros no, no, no, no entramos a la, a la no, no somos beatos. Todos tenemos este, algún tipo de, de críticos, ¿no es cierto?, de francotiradores. A mí me critican, me, me, critica, me dicen que soy soberbio. No, no soy soberbio, sencillamente a mí me ha costado 36 años de mi vida estudiar. Estudiar, estudiar, estudiar. Yo estoy haciendo un, un análisis frío. No me piden que ayude al presidente, por favor, Castillo. ¿Ya? No me piden ustedes que yo ayude, que sea su asesor. Yo he sido asesor a los 25 años, señores. Yo les he explicado varias veces a ustedes. Yo sigo el, el, el segundo nombre en la Contraloría General de la República. No piden que lo ayude porque para yo asesorar o ayudar a alguien, yo no puedo hablarle una roca, una piedra, no puedo hablarle un burro. Es perder mi tiempo. Para mí, el, el, el, cuando un hombre pasa a los 50 años, no sé si les pasará a ustedes, el tiempo es muy valioso para mí el tiempo es más que oro yo bromeando este, les digo a mis alumnos en el doctorado, en la maestría les digo, oiga, por si acaso le, le, le, le, le, este, voy a reconocer este, académicamente aquel alumno que me diga dónde yo puedo comprar tiempo quiero comprar tiempo y es evidente porque pues, eso es un posible jurídico y fáctico ¿no? Eso, eso, eso no es posible Sí, como dice el refrán, el tiempo pasa, el tiempo no se detiene. Entonces, este, todos tenemos este, detractores. Yo tengo detractores en la, en la universidad, en las cuatro universidades de enseño. Claro que sí, yo, yo me doy cuenta, porque mis amigos son, son, son mínimos, son los mediocres. ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no pueden ni sacar un grado de, de maestría, un grado de doctorado. Porque ellos no pueden publicar, yo tengo publicado 85 libros. O sea, me ha costado parte de mi vida, parte, parte de, de mi salud. Entonces, este, no me pidan pues, a mí este que yo asesore a una persona que no te va a escuchar. ¿No es cierto? Porque no saben. Y además yo no podría ser pues asesor de una, de una persona, bueno, que no tiene los lo, lo, lo menores niveles este, académicos, cognitivos, ¿no es cierto? Para poder este decidir la suerte de 33 millones de peruanos. Para mí esa es una cosa fundamental, señores. Ustedes en estos momentos no se dan cuenta. La suerte de ustedes no está en mano del Congreso. La suerte de ustedes está en manos de cinco personas que están ahí detrás de bambalinas, soplándole al oído, ¿no es cierto? a Castillo. Porque Castillo es un hombre limitado, y no es culpa de él, pues porque no se preparó, no. Es un hombre que, que, que no tiene noción de lo que es la política. La política también se estudia, no es cuestión de que métete a la cancha o... No, no, eso es, una, eso es una estupidez. Uno tiene que prepararse políticamente. Y para los comunistas, este Marx trabajó en la biblioteca del Museo de Londres durante cerca de 25 años de su vida. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche. Y llevaba como refrigerio cuatro plátanos, una porción de pan, ¿no es cierto?, y un frasco de leche. Eso lo dicen sus biógrafos. Porque es un hombre que, que, que, que estaba en, ensimismado ¿no? en una tarea que él se propuso. Él no era economista. Él ha sido abogado. Él fue, este, estudió Derecho, es un doctor en Derecho. No en política, doctor en Derecho. Y él aspiraba, ¿no es cierto?, a ser profesor en la Universidad de Berlín, Pero las argollas no lo dejaron entrar, pues, porque otra vez ha sido la historia. Quizás el comunismo no hubiese existido. En el mundo hoy no estaríamos hablando del comunismo, estaríamos hablando del socialismo, del socialismo francés, y es que además renegaron la cátedra, ¿no? Entrar a, a enseñar a la universidad de Berlín. Entonces, este, porque solo me digo que es un tipo inteligente, brillante, que conocía toda la filosofía este, alemana, europea, ¿no es cierto? Y más ante, este, ante, esta, ante esta discriminación, decide hacerse político, ¿no? Y empieza la política en Alemania es atacado, es perseguido, huye a Francia, en Francia lo pide su, su, su, su extradición, se va a Bélgica y sigue, digamos, la persecución de del, del, la autoridad prusiana, que lo quería preso, extraditado, y de ahí, de, de, de, de Bélgica, decide trasladarse a Inglaterra, donde se queda y donde muere. Pero él no, pues, es de, de estar haciendo marcha pues, es de, en el Plaza Martín, darse cuatro vueltas... De un luchador social, un, un tipo brillante, un pensador, ¿no es cierto? Un teórico y un práctico de la política, ¿no? Porque fundó la primera internacional, ustedes saben. Entonces no hay punto de comparación pues con una serie de de, de personajillos, digamos que, que, que, que creen que uno puede improvisar la política. Entonces le, le estaba hablando, ¿no es cierto? Haciendo el foda con entre entre Serrón y y Bellman, por pues se, se llama Factor Velman. Porque para mí es este, la mejor salida que tiene racionalmente, digamos, este, Castillo. Y el, el fuego cruzado que va a haber entre Belmont, sus ministros, y la derecha del poder va a ser de menor intensidad que con, con Cerrón. Pero la derecha va a tener menos argumentos, ¿no es cierto?, para poder liquidar a, este, a Belmont. Y Belmont ustedes saben que es un hueso duro de roer. Ya tiene marcas en el cuerpo, ustedes saben, desde de, de la época del Fujimori. Entonces, tiene honestidad, tiene experiencia, eh, tiene, eso, eso hay que reconocerlo, ¿no? tiene, tiene liderazgo, es un comunicador, es un hombre que es un gestor. Entonces, el cuarto escenario que tiene, o el quinto escenario que tiene, este, se he planteado cinco escenarios. Castillo. Y el sexto, el sexto escenario que tiene es plantear un, un gabinete de la tecnocracia. ¿no? Que es el gabinete de Gaviar. Que es el gabinete abortado con Mirta Vázquez. Porque ese es otro cuento que vienen los cagarias, no de la tecnocracia este, al poder, pero los tecnócratas pues, no, no, no son políticos, ¿no? no tienen visión de país. No dimensionan, ¿no es cierto? No dimensionan qué cosa que eh, los problemas del Perú, para mí, ¿no? para mí son solucionables, no son, no, eh, no son irresolubles, como alguna gente dice. ¿No? Alguien dice ¿no? que, que al Perú no lo cambian, nadie, eso es falso, ese es el cuento, esa es la mentira que han introducido los grupos de poder para que la población no tome, no participe en la vida política de su país. Entonces, excluyen ¿no es cierto, al 99.9% de ciudadanos, y solamente la política, el destino de 33 millones de peruanos, lo decide una pequeña argolla, que no pasan, fíjese, los grupos de poder en el Perú no pasan de mil sujetos, entre propietarios, entre los este, opinólogos, la, la, la, la, la prensa mafiosa, Confiet, los líderes empresariales, no pasa de mil personas, pero que están bien organizados, acá hay un organigrama que yo les había dicho, pero en la próxima semana les voy a explicar, ¿no? Porque no tengo ahorita la, la, la otra cámara, por eso que tengo este problema en estos momentos. Entonces, ¿los problemas del país son eh, solucionables? Claro que sí. Pero se necesita, pues, cuatro cosas, ¿no? Primeramente, tener un diagnóstico preciso de, de por qué el Perú está en las actuales condiciones. Con seis presidentes, o cinco presidentes, ladrones, corruptos. Segundo, ¿no? Los, los, los, es lo primero. Segundo, no es suficiente el diagnóstico, hay que dar soluciones a través de un programa de gobierno ejecutable en el corto, ¿no es cierto?, en el mediano y en el largo plazo. Para mí eso es fundamental. Si tú no tienes un programa de gobierno coherente, no con bandazo, no eres este, populista y luego te vuelves neoliberal o viceversa, o te vuelves en un anarquista. Si no tienes un programa de gobierno coherente, ¿no es cierto?, para hacer la gobernanza de 20 ministerios que es... Sumamente fácil, porque entre los 20 ministerios solamente hay dos ministerios fundamentales, que para mí son los ministerios productivos, ¿no? que son el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Agricultura. El resto de 18 ministerios son ministerios parásitos, y ahí se tiene que realizar una reforma del, del Estado urgente, porque estamos perdiendo ahí por derroche, por ineficiencias, más o menos 15 mil millones de soles sume los 15 mil millones de soles a los 25 mil millones de soles que se roban todos los años tienen 40 mil millones de soles más los 25 mil millones de soles que tenemos que pagar anualmente al Fondo Monetario y a la Banca Internacional por intereses de la deuda externa tenemos 65 mil millones de soles de los 200 mil millones de soles que el Perú tiene como presupuesto cada año entonces dinero hay pero no se lo roban o lo derrochan o tenemos que pagar intereses, susurreros, ¿no? a la banca internacional. Entonces, en esta lista el gobernante, el ministro, tiene que tener claridad en esto. Y tiene que participar de esa visión, de que la solución del problema está por este lado. Nosotros, este en el movimiento Poder Ciudadano, está ahí en el Facebook, vean ustedes por favor, los 15 puntos del programa de la Segunda República. Ahí está eh, diagnosticado de manera sumaria qué cosa debe hacerse en el Perú. Ese es, ese es una, un resumen ejecutivo, ¿no es cierto?, de un trabajo de más de 1.300 páginas que se ha hecho sobre los 20 sectores de la economía y de la sociedad peruana. Pero ahí está, el programa de 15 puntos del programa de Segunda República de, de Poder Ciudadano es, ¿no es cierto?, el programa viable, ejecutable en estos cuatro años y medio que todavía existen. Y si es que hay elecciones anteriores o anticipadas, y si es que lo vacan a Castillo, los peruanos tendrán que hacer conciencia ¿no? de que se necesita un gran cambio, un cambio radical. Y ese cambio radical yo creo, ¿no es cierto?, que es la oportunidad para que gente nueva, para que millones de peruanos, que hoy... Están excluidos de la, de la participación política, puedan este ingresar, es cierto?, a la vida política. Pero bajo un programa, bajo un ideario racional, sensato, ejecutable, viable, ¿no?, que le va a dar solución a los problemas del de Perú. ¿Cómo? Un gobierno democrático que utilice la ciencia, ¿no es cierto?, la racionalidad, un gobierno patriótico, un gobierno nacionalista, que recupere, ¿no es cierto?, para el Perú, la soberanía, en todos los actos, y sobre sus recursos naturales, que le permita recuperar, ¿no es cierto?, las empresas públicas que fueron saqueadas, por Fujimori, desde el año 92, y cuyo problema, lo estamos viendo ahorita, con el problema este de Federación. Entonces, en esos cinco escenarios que les he planteado, Castillo tiene que tomar una decisión. Si no la toma ahora, eh, el tiempo juega, eso grábenselo bien, el tiempo juega a favor del grupo de derecha, no grupo de poder en nuestro país. El tiempo juega en contra, ¿no es cierto?, de Castillo. Y si él espera seis meses más, de acá a, a, julio, a julio, Castillo estará liquidado. Eso se lo digo con toda claridad, porque las masas van a salir, los estómagos van a hablar, las ollas van a hablar. Ya, Entonces, ese es el, el escenario que hay respecto a la salida a la crisis ministerial. Eh, alguien me pidió, ¿no es cierto?, que hablara de, de, de la cuestión de confianza de, de la sentencia del Tribunal Constitucional que había... ...expedido en esta última semana, ¿no? ...declarando infundada la demanda... de respuesta por el gobierno... ...lo que sucede es una cosa muy simple, señores... ...y eso se lo explicaré con más detalle... ...en el Perú... ...los grupos de poder internacional... ...los grupos de poder eh, internacional en el Perú... ...con sede en el Perú... ...los grupos de poder nacionales... ...tienen operadores que son los partidos políticos... ...en el Congreso de la República... ...en el poder este ejecutivo... ...lo principal es capturar el Congreso... ...es capturar el poder ejecutivo y capturar ahora el Tribunal Constitucional. Los grupos de derecha tienen controlado el Tribunal Constitucional, tienen controlado la Defensoría del Pueblo, que ya empezó a la campaña, es este, es este aprista, ¿no es cierto?, este Walter Gutiérrez, que se sumó a la campaña para la, la vacancia, para la, la renuncia de, de, de Castillo. Tienen al Congreso, tienen a la prensa mediática, tienen a las encuestadoras, Tienen el manejo de las redes, tienen sobre todo dinero para financiar. Toda la campaña que simplemente. Se o sea, tienen dinero, tienen tiempo, tienen equipo, tienen para pagar la planilla. Eh, Castillo quizás no dimensiona estas cosas, pero esa sentencia estaba cantada ¿no? con Ramón Ferrero, que este, perdón, este, Augusto Ferrero. Él fue designado, ¿no es cierto?, este, elegido miembro del Tribunal Constitucional por decisión de Keiko Fujimori al igual que el señor este Fortini y al igual que el señor Sardón. Entonces, este, ¿qué, qué, ¿qué es extraño ustedes de que voten a favor del de grupo de poder? Ellos representan los intereses de, la, de los grupos dominantes del gran capital en el Perú, tienen el control de, del Tribunal Constitucional, ¿no? Son cuatro contra dos votos. Los dos votos independientes son de la, la doctora Ledesma y otro magistrado más. Ahora, ¿cuál es el peligro que se viene para Castillo? En estos momentos tiene que designarse a, a, a, a los reemplazantes de cinco magistrados, ¿no? O de, o, o de los seis, y nombrar a los siete con el que se ha muerto. El, el problema está ahí ahora, porque el control del Tribunal Constitucional, como el control del Jurado Nacional de Elecciones, es fundamental en una estrategia de poder. Y, y al menos, ¿no es cierto? Este, Ustedes están viendo que en este proceso de elección de los magistrados hay problemas. ¿Por qué hay problemas? Porque se tiene que hacer un coteo, o sea, tiene que repartirse la... los puestos. Fuerza Popular quería poner dos magistrados, Renovación quería poner uno, Perú Libre quería poner dos, Podemos uno y así por el estilo. Entonces, parece que ahí no hay acuerdo. Si no hay acuerdo, hay un problema, ¿no es cierto? Este, este concurso se puede declarar desierto. Entonces, eh, eh, el gobierno, Castillo, se lo digo ahora. Por más demandas que planteen ante el Tribunal Constitucional, todas las va a perder. Ese tribunal está jugando en contra, ¿no es cierto?, de la posición que tiene el gobierno. Ya. Ahora sí voy a, voy a, voy a pasar a, a contestarle las preguntas que ustedes crean convenientes. Eh, Castillo tiene que decidir, ¿no? Pero el problema es que, que no va a poder decidir porque no tiene capacidad ¿no? de, de, de evaluar esta situación estamos en estos momentos este, en, una, en, en una pugna ¿no es cierto? entre el poder ejecutivo, el poder legislativo pero la que tiene que ganar es el poder, este, el poder legislativo, el congreso tiene de ganar ¿por qué? porque tiene como aliado al tribunal constitucional o sea la posición de Castillo no es tan sólida y ahora las leyes que le permiten instaurar una suerte de dictadura parlamentaria digamos en el Perú eh, ¿Qué puede hacer Castillo Castillo no tiene capacidad de movilización señores que podría movilizar a cierto sector de la población sería Perú Libre, pero Castillo no la tiene. ¿Cómo podría defenderse Castillo? Comprando tres, cuatro periódicos o, o dos radios. este Entonces, esa es una estrategia muy fina, ¿no? que yo la tengo acá. Yo, yo tengo definida esa estrategia. Se, se, se llama implantar, ¿no es cierto?, designar un, una, una, un gabinete de guerra, un programa económico de guerra, porque no de, no de confrontación así destructiva, no, sino de resistir, ¿no es cierto?, de resistir frente a los ataques de los grupos de poder y la prensa ma mafiosa. Entonces, el, la actitud de, del nuevo gabinete no puede ser la actitud que han tomado hasta, este, hasta estos momentos, ¿no es cierto?, de recibir golpes, recibir golpes, recibir golpes, este, eh, tener este, ataques, digamos, por toda la prensa, y optar por la política de la es lo que ha hecho Castillo. ¿no? Entonces, la realidad le está diciendo que esa estrategia no sirve, al contrario. Los lobos, los tiburones, cuando huelen la sangre, ¿no es cierto?, saben que tienen que atacar con todo. Y eso es lo que ha demostrado Castillo en estas últimas entrevistas, estas últimas entrevistas, que sobre todo al, al que, que dio al de la cadena CNN. Jamás debió dar esa entrevista. Haya revelado perfectamente cuál es su personalidad, cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus limitaciones, y que cualquier analista no político que maneje, digamos, este, estrategias, sabe que Castillo es un personaje que es fácil de ser derribado. Quizá no lo dimensione Castillo de esa manera, pero es muy fácil derribar. Quizá porque Bermejo y sus cinco asesores que tiene le pintan un, un mundo irreal, ¿no? Como, como Castillo está encerrado en Palacio de Gobierno, no sabe lo, qué cosa es lo que está pasando en la calle, en los mercados, en los pueblos jóvenes, en las provincias. Entonces su posición, la posición conforme pase el tiempo es mucho más débil. Y el factor final ¿no? que va a decidir este asunto son las Fuerzas Armadas. Así de simple. No a través de un golpe. Porque los militares son cobardes, no se van a atrever a dar un golpe de Estado. Se si, olvides eso. Sino en el reconocimiento a, a quien va a ser su comandante en jefe, ¿no es cierto? Al comandante supremo. Y hay formas, ¿no es cierto? Y, y, y el sometimiento y la obediencia que tienen los mandos Castrenses, al, al, al que es el presidente de la república. Ya. Entonces, le planteé los cinco escenarios, les he hablado del, del asunto de Keiko, que está en una mala posición, se le viene la condena de 22 años de, de prisión, el problema del Tribunal Constitucional, la defensoría del pueblo, ¿no? Y castigo tiene que tomar decisiones. Bueno, ahora sí podría contestarle la pregunta que ustedes este, crean convenientes para poder este, aclarar algún concepto, alguna idea que ustedes no, este, no han captado correctamente. Porque la idea de estas este, disertaciones, no es cierto, es entrar, ¿no? es entrar, digamos, a, a, al análisis, no es cierto, de una realidad como es la peruana. ¿no? hacer una prognosis, ¿no? una prognosis para poder nosotros este saber a dónde nos dirigimos. Si no sabemos nosotros a dónde nos dirigimos, después que no nos podemos quejar, pues. ¿no? ¿Por, qué sube, ¿Por qué suben los, los alimentos, los, los precios de los alimentos? etc.? Entonces, no, no, no nos podemos quejar. Tenemos que saber cuál es el curso de la acción política, del proceso político que está viviendo el Perú. Ahora sí los este, espero sus su, su preguntas este, amigos para poder este, entrar a un a un diálogo con ustedes ya, otra situación otra, otra situación este, que, que, que, que, que, que podemos este, comentar en estos momentos nosotros es la situación del Congreso de la República. ¿no? Evidentemente, la estrategia, no la estrategia de del grupo de, de poder la derecha en el Perú, es, eh, primero, es, es una estrategia escalonada. ¿no? Primero, van a pedir su, su renuncia. Segundo, van a plantearle una acusación constitucional. Tercero, si ven que la acusación constitucional va por buen camino, ellos van a modificar la ley, en este caso la constitución, y es lo, lo más probable que hagan este, en este mes, por eso que han extendido la legislatura este, hasta el 27 de febrero, para introducir una reforma constitucional y bajar el número de votos para conseguir la suspensión de la presidencia, en este caso el Presidente. O sea, solamente con 66 votos se podría decretar la suspensión del presidente de la República. Ahora, ¿por qué? Porque pueden conseguir los 66, claro pues, los 87 votos es un poco más difícil. Ahora, ¿qué pasaría si logran modificar la ley y la constitución? Entonces, ellos pueden tranquilamente suspender al presidente, o sea, no lo van a destituir, no lo van a vacar, pero el presidente va a tener que salir de la de la, de la de la presidencia y deja el cargo, digamos, a la primera vicepresidenta. A la primera vicepresidenta le van a aplicar la misma la misma ley y también la, le van a suspender porque tiene dos denuncias en trámite, que son materia de suspensión de sus funciones como vicepresidenta. Al suspenderse a la segunda vicepresidenta, automáticamente, ¿no es cierto?, automáticamente, automáticamente, eh, asume la presidencia, la presidenta del Congreso, la señora María Alba. Entonces tendrían al presidente Castillo, tendrían a la vicepresidenta, suspendidos, fuera del gobierno, y la, la presidenta del Congreso de Acción Popular asume la presidencia como encargada y gobierna los cuatro años y medio que faltan. O sea, de esta manera la derecha consigue controlar el Congreso, consigue controlar la presidencia y los 20 ministerios. Y tendrían el poder completo. Esa es una situación, para mí, ¿no? la, la, la más este, probable, ¿no? que se presente en nuestro país. ¿Por qué? Porque pueden conseguir los 66 votos, sí lo pueden conseguir. ¿Tienen la causal para la suspensión? Tienen esa causal. Eh, eh, pero el presidente estaría suspendido, el presidente no sería vacado, sería suspendido, al igual que la primera vicepresidenta. Entonces, conseguirían lo mismo, no es cierto, que la vacancia. O sea, sacar a Castillo de la, de la presidencia y la primera vicepresidenta o, o la presidenta del Congreso asumiría, digamos, este, esa función. ¿Ya? entonces esa es una posibilidad que está latente en nuestro país y que yo creo que es la que podría presentarse como un escenario adicional al que, al que les he mencionado estoy esperando sus preguntas amigos para poder este para poder contestarle a ustedes No, estoy esperando sus preguntas para ampliar lo que les he explicado a ustedes ya veamos ahora eh, ¿qué otro problema este tenemos en el Perú? Eh, el, las elecciones municipales no, es, es otro escenario importante en nuestro país ¿no? y las elecciones regionales eh, es importante porque eh, van a ser una suerte de, de elecciones plebiscitarias, no se van a saber la real fuerza que tiene el, el presidente, su grupo, para poder eh, determinar, ¿no es cierto?, lo que se llama en política correlaciones de fuerza. ¿Hasta dónde están las correlaciones de fuerza? Y la plaza más importante, ¿no es cierto?, la plaza más importante es evidentemente... Lima, ¿no? Lima es la, la plaza más importante, eh, acá, por una sencilla razón, ¿no? Lima son cerca de 11 millones de, de habitantes. Lima concentra en la síntesis del Perú. Lima es el centro del poder. Lima ejerce una suerte de irradiación en las divisiones que hay en, en todo el Perú, ¿no? Por el centralismo que, que tenemos desde la conquista. Entonces, la Plaza de Lima es una plaza importante. Los candidatos están ahí, ¿no? Está Porqui, está Resti por Podemos Perú, está Forzay, ¿no? que son los candidatos los tres más fuertes, y eventualmente está Ricardo Belmi, ¿no? Yo le he dicho a Ricardo que postulen. Ahora, la idea sería que ustedes lo convenzan a él. Todavía está a tiempo, ¿ya?, de poder armar una candidatura, una lista de regidores, para poder este asumir la alcaldía de Lima. Y evidentemente, ¿no? este, si son esos cuatro finalistas, los cuatro que les he mencionado, los cuatro candidatos. Evidentemente, Ricardo, ahora sí, ¿no? Agotada, agotada todas las municiones, agotada toda la basura todas las difamaciones que se han empleado, este, yo creo que podría ganar la, la contingente electoral. Pero es cuestión que ustedes, este, persuadan, ¿no? Persuadan ustedes a, a Ricardo. Porque ustedes, Ricardo, este, Ricardo, yo soy muy ejecutivo, yo tomo decisiones y las ejecuto, ¿no? Ricardo tiene otra forma de, de evaluar, ¿no es cierto?, las, las situaciones este, coyunturales. Pero yo creo que, si se presenta como candidato, podría, podría él hacer una buena gestión. Por dos razones sencillas, él ya conoce al monstruo por dentro. Segundo, él tiene, como le decía a ustedes, la experiencia. Tercero, sabe lo que Lima necesita. ¿No? Lo, que falta, lo que falta ahora es que tome la decisión. ¿Quiénes van a hacer los que Ricardo se decida? Son ustedes, ¿No? Son ustedes. Eh, y yo creo que le haría un bien a Lima. Más allá de, de los problemas que, que se pueden presentar, ¿no? Otra posibilidad es... Otra posibilidad es, este, eh, sería dejar este, a, la, a Lima, digamos, en manos de la, de la ultraderecha. Sería repetir todo el, y agravar, agravar la situación ¿no? de lo que ha hecho Muñoz en estos cuatro años. No, no le veo otra posibilidad, señores. Les soy franco, no, no, no, no le veo este, para Lima, ¿no? Otra posibilidad. Ahora, ¿qué se puede hacer si Ricardo no se presenta? Eh, eh, ese es el problema, ¿no? ¿Habría posibilidad de, de, de organizar otra candidatura? Porque si Perú Libre pone otro candidato, señores, si Castillo quiere poner otro candidato, va a perder en Lima. Se lo digo de ahora. Ya, ahí funciona, ¿no es cierto? Un... Un... Un aforismo, ¿no? vale la palabra es mala, no, pero en este caso es bueno, vale, bueno, conocido, ¿no? Y yo creo que Ricardo tendría las mejores posibilidades. Si no, Perú Libre, Cerrón, Castillo, cosecharían otra derrota. Ya. Ahora sí los escucho, quiero ver si, si ustedes tienen alguna pregunta para poder este, contestarle y dar por terminada esta, esta audición. Han habido problemas, disculpen ustedes, porque estoy, como les explicaba, de, con, con otro equipo que no es el mío. Pero no he tratado de, de no dejar de hacer esa transmisión. Para mí es importante, ¿no es cierto?, que ustedes este, tengan esa posibilidad, ¿no?, de participar, inclusive, en las... ya no ser espectadores, ¿no?, es porque... Todos ustedes, o la mayoría de ustedes, este, ya no tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de participar. Porque la mayoría de partidos ya ha armado sus listas, tiene gente que ha pagado inclusive por la, los puestos en las regidurías. Ustedes saben que los, las candidaturas en las alcaldías este, eh, distritales tienen un precio. Y las regidurías tienen un precio. Y también esto pasa en gobiernos regionales. Y lo que tenemos que hacer nosotros es que la mayoría de ciudadanos pueda ejecutar su derecho. ¿no? ¿Su derecho de qué? De participar en la vida pública de nuestro país. ¿Cómo participa? Participa desde, desde este escalón. Ser regidor, ¿no es cierto? Ser este alcalde digital. Ahí se empieza a hacer escuela política, docencia política. Miren, y si, y, si y si esto se, se da, eh, es fácil armar una estrategia de campaña municipal. No es complicado. Lo que necesitamos, ¿no es cierto?, punto uno, es que Ricardo decida postular. Segundo... Organizar un equipo de regidores. Tercero, elaborar un programa de gobierno municipal, que lo tenemos nosotros este, armado. Y en cuarto lugar, diseñar una estrategia de campaña. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer ahora nosotros. El resto son sueños. Entonces, yo les he planteado, señores, les he presentado ¿no? eh, a ustedes... La situación en la que nos encontramos aquí en Perú, a nivel del país, a nivel nacional, a nivel de Lima, y la decisión que tiene que tomar este, en los próximos este, días este castillo, porque esto va a afectar lo decimos la vida de nuestro país. Entonces, este si no hay mayores preguntas, señores, este yo les agradezco la, la atención, como les he explicado, este, esta ha sido una transmisión de emergencia. Y ya el próximo domingo, yo lo que quisiera es que ustedes me, me, me envíen también este, a, a mi Facebook, ¿no es cierto? Una suerte de, de encuesta, si quieren que la transmisión sea el día sábado a las 7 o el domingo a las 8. Perdón, o el domingo a las 7. Sábado o domingo. Quisiera que ustedes me, me envíen ahí una suerte de encuesta, pongan ustedes sábado sí, sábado, sábado o domingo sí, sábado sí, o sea, con pues, sí. Sumamos este, las preferencias y decidimos si lo hacemos los días sábados o lo hacemos los días domingos. Entonces, nos quedaríamos aquí, señores, esperando que la... Suerte de nuestro país, este, se decida, bueno, en, en, en, en, de buena manera, ¿no? Le he planteado cinco escenarios, cinco salidas. Ahora, evidentemente esto depende ya de... Presidente, ¿no? Ojalá se ilumine, ¿no? Que pueda tomar una buena decisión. Los dejo, señores. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.